Un hombre se encuentra detenido, acusado de violencia de género en contra de su pareja sentimental. Al ser cuestionado, admitió haberla golpeado, tomando como excusa que supuestamente ella lo golpeó primero. Celo, ella, ella celosa. ¿A ella celosa usted le golpeó por eso? No, porque me brincó a me dio balsagot. ¿no? Usted ha no tenido problemas, usted? No, no. no, no. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.